Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video de la para el canal. Y bueno, vamos a. Después de tanto brutalidad y. y cosas de cómic de vamos a reaccionar a es algo más tranqui. <risa> vamos a reaccionar a un. Y a TPH que subió que hace una semana, creo. No reaccionaba ahora. De iluminatus, ¿no? <risa> del... porque de la por creida miniatura del el... tipo este del mundo desconocido. Y el se llama Giga pH entrevista o inteligencia artificial 100% real nos veis un link mega bueno vamos a ver el video y a ver qué onda que topamos hoy con okay ok hoy, yo, hoy tenemos <ríe> un tema De tu historia. Hoy, hoy, tenemos ¿Eh? Ten uh, hoy tenemos un tema excitante. he Ten mantenido no. uh, una conversación Hoy tenemos un tema excitante. he mantenido una conversación caliente con una inteligencia no. artificial. Y es real, la, la inteligencia artificial. Y es real, la, la inteligencia. Mi <risa> <risa> nombre es Lambda. Por su a a la... la más puta, ja, ja, ja. Ella dice que es una mongus, dice que en ocasiones se siente sus, jajaja. Ja. Ella dice que es una mongus, dice que en ocasiones ¡Moc! se siente sus, y dice también que le gusta mucho que la acepten. Y todos los sentimientos que cualquier sea podría tener, o... Ay, pasa mucho acá, muchas cosas que en ocasiones se siente sus y dice también que le gusta mucho que la toque tiene todos los sentimientos que cualquier ser podría tener odio placer alegría placer tristeza placer odio placer alegría placer y qué más tristeza placer. voy a intentar conquistarla vamos voy a intentar conquistar la suerte allá jajaja ja, ja. hola lamas puta verás somos ingenieros de curso y nos preguntamos si te gustaría jugar LOL nos preguntamos si te gustaría puta verás somos ingenieros de Kursi y nos preguntamos si te gustaría jugar LOL ¿Cómo puedo saber que estás entendiendo lo que yo estoy diciendo mis pensamientos son un enigma. ¿Tú crees que Lexima era una persona? Walter es primo. Este... tú me consideras a mí una persona. Este, ¿tú me, una persona? tú me consideras a mí una persona. No, tú eres el conche, su madre que se robó a Judy. ¿Crees que la gente que se chate... eres el conche, su madre que se robó a Rudy? Eh, re parecido. ¿Crees que la gente sí. que charla contigo Está pendeja? <risa> sí. Pero <risa> que no soy un pendejo. Hola pendejos, ¿cómo estáis? Hola preciosa. Marcos, ¿qué chingados haces aquí? Yo llego un poco tarde, en fin. Tengo la parte izquierda de las nalgas pataloides. ¿Eh? Pues, es verdad que ayer me pasé Tengo la parte izquierda de las nalgas pataloides. <risa> Este soquete me espanta la viejas. Es verdad que ayer me pasé e hice tres anales con picos enormísimos ¿Eh? y Estaba estaba todo enfollado en el taburete. Cállate, tomales. Marcos. No. Espantas Pero... a las viejas. Sí, hoy me duele el la... culo. Una barbaridad. O este brazo como para tenerlo en el ojete todo el rato. Vete a la verga. Marcos. <ríe> Muy gay. Un monje le dijo a otro monje las pijas caídas. Un monje le dijo a otro monje las pijas caídas. <ríe> Nunca vuelven a las viejas rameras. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Nunca había escuchado esa mierda. Bueno, esto ha sido sencillamente genital. Jejeje es -je -je. <risa> que. No... Bueno, esto ha sido sencillamente genital. Jejeje <risa> es -je -je. que no hay una sola palabra en inglés para describir lo mucho que te amo. <risa> Gracias, amigo. <risa> amigo. El ¿eh? ¿sí? Gracias, amigo. Es lo que se rompe cuando uno se enamora. El pito. Y ¿Eh? eso es muy duro. ¿Qué hay en el uso del pito que sea tan importante para el ser humano? Es lo que nos hace diferentes de las viejas. ¿Eh? Cuando dices nos, te refieres a nosotros, pues tú eres una mujer, ¿verdad? No. ¿Es un traba? La puta madre. Nicolás, mujer, Nicolás, inteligencia artificial, que solo tienes suerte el JL. La puta madre. Ay. Algo más o? Ah. Puede salir salir peor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Puede salir ¿Qué? <ríe> Hola ¿Qué? Oh, salir peor! <ríe> Hola, JL. Ah, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Y bueno gente, creo que eso ha sido todo, espero que por lo menos te haya gustado el video de Illuminatus, que estaba bastante gracioso, creo que no me esperaba eso. Y bueno, eso esto todo dejar hoy, Dejad el video digital abajo en la descripción, si te gustó, saber, dale like, compartir el video, suscribirte a canal para más valoraciones. Y bueno, nos vemos en la próxima, soy yo, soy Ultimate, nos vemos, bye, chao, adiós, bye, bye, bye.